Buenas tardes, soy poretlandón Landon, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Eh, nuestra universidad se encuentra ubicada en el centro de la ciudad. Eh, nuestra facultad eh, fue creada hace cerca de 10 años y tiene como propósito eh, abordar los desafíos de la sociedad chilena, latinoamericana y mundial desde el campo disciplinar de las ciencias sociales. Eh, hemos trabajado y ponemos mucho énfasis en la formación, eh, el rigor intelectual y el pluralismo de miradas eh, que buscan construir un conocimiento que aporte eh, respuestas innovadoras eh, y formas de intervención pertinentes a los problemas de la sociedad actual. Desde el mismo modo, tenemos como misión una no de profesionales de excelencia que comprendan su práctica académica y profesional como una posibilidad de servicio a la sociedad. Esto evidentemente inspirada y centrada en la persona y orientada a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Eh, la Facultad de Ciencias Sociales es la más grande de esta universidad, nosotros contamos con cerca de 3.000 estudiantes, eh, Estamos constituidos eh, con seis departamentos que contienen eh, ocho disciplinas. El Departamento de Política y Gobierno, el Departamento de eh, Periodismo, el Departamento de Geografía, el Departamento de Trabajo Social, el Departamento de Sociología y el Departamento de Antropología. Eh, además, nosotros contamos con ocho programas de magíster eh, que articulan ¿cierto? la interdisciplina. Y por otro lado tenemos dos de doctorados, uno en trabajo social y otro en sociología, ambos doctorados son los primeros que se han implementado en nuestro país. Eh, a su vez desarrollamos una serie de, de programas eh, en la línea de la vinculación eh, con el medio y la educación continua y específicamente actualmente estamos desarrollando 15 programas en educación continua eh, orientados a la formación en ciencias sociales para profesionales. Eh, también como facultad eh, formamos parte de dos centros de investigación, hay uno que es propio, eh, el núcleo de la, de la facultad, en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Eh, este, este centro de investigación ¿cierto? aborda las temáticas ¿cierto? de Ciencia y Tecnología y Sociedad desde una perspectiva y una plataforma interdisciplinar en investigación y colaboración y también en difusión del conocimiento en la cual participan académicos, académicas, estudiantes, profesionales de nuestro país y también a nivel internacional. Por otro lado, también formamos parte del Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas en conjunto con la Facultad de Derecho y la Facultad de Economía de nuestra universidad cuyo propósito central es apoyar la investigación académica y la evidencia empírica eh, a la creación e implementación de políticas públicas eh, que favorezcan el bienestar de personas y el desarrollo sostenible e inclusivo para todos y para todas. Muchas gracias.